No molestaremos a la princesa Nitron A la maestra tonta Nitrona Te va a escuchar, te va a escuchar, guacho Te va a escuchar No importa, ya estoy harto, ya estoy harto Chico, ¿ya se acabó el castigo? ¿O no se ha acabado? Y tú, pero si tú estabas dormido todo el castigo Te tuvimos que cubrir con la profesora Mira, te está viendo Vale, vale, vale, Sí, sí, sí No es que ¿Para? ya me cansé, ya llevamos horas, mira, este mongolito se quedó dormido Y tú pues no sé qué estás haciendo Yo ya estoy, estoy aquí cumpliendo Son las dos Y ya, ya, ya ha pasado como cinco horas Desde que nos metieron aquí al castigo Exacto, hay que escaparnos Hay que ver una manera para salir de aquí, ya me quiero ir de esa muestra yo Diría, ya. aparte es un robot Es, ¿Es un río? robot, o sea Sí, sí, sí, sí. yo iría que hiciéramos un plan para salvarlo para, ya, ya, ya, ya, sé, ya, sé, ya sé. Si si si Betoshi le escupe y nosotros corremos no, que asco, me le, le voy, que asco ¿Cómo voy a descubrir a ese robot? Mire, mire, mejor se me ocurre ni ya Aquí Mira, hay una palanca ¿y? ¿y si abrimos la emergencia? Pero es Uy, la, verdad! La, es la alarma anti-incendios oh, ¡Es un robot! Uy, oh, entienden, entienden, entienden entiende, entiende la idea va, va, va, si ustedes lo hacen, yo voy con ustedes Yo voy con ustedes a yo, a yo, ver, yo, voy. Vamos a, a presionarle Ahí, ahí está ¿Y ¿Sabieron? ¡Nos hallando, ¿verdad? verdad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aprovecha, corre! ¡Aprovecha corre! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Vamos por casita, por fin! ¿Eh? ¿Qué le pasa a las luces? ¿Eh? ¡Se apagaron! ¡Es por la alarma, es por la alarma! ¡Bruno! ¿Nos van ¿me a meter un reporte? ¡Es verdad! ¡No creo! ¡No pasa nada! ¡Nos van a expulsarte! Que... ¡Ay, viene no la profesora! ¡¿Qué la maestra?! ¡Corre, corre! ¡Corre, ¡Corre! ¡Qué decir, Francisco, que no mojaras a la maestra! ¡Pero así fuiste tú, maestra! ¡Fue la idea de ¡Fue su, culpable, no, no, no, fue su eh, culpa! ¡Corre, corre! ¡No flechas! ¡Corre, corre! no flechas corre corre viene, ahí viene! No, ¡No, no, no! ¡Me van a... ¡Me van al sí, a... a... me van al uh, aquí! ¡Me van al ¡Eso estuvo por cerca! cerca. Oh, ¡Por aquí ya! ¡Por fin! Por ¡Casi fin, nos no agarra! Dios. ¡Casi nos agarra, bro! Sí, sí, sí. ¡Tenemos que buscar la salida! ¡Ahora! ¿Eso está debajo del colegio? ¡Wow! Pe... ¡No! ¡Ya entendí! ¡Es como la antigua, la, las antiguas leyendas! ¡Que ya saben lo que decían! ¡Que antes las escuelas eran prisiones! Oh, es verdad, es verdad. Eso, eso es mentira de que dice aquí que la, la escuela es nuestra segunda hogar. Eso es mentira, mira, mira cómo nos tratan. Oh no, tiene láser. Oh, tiene Vale, ¿quién va primero? Yo no voy primero. Yo ¡Ah, no voy ¿verdad? primero. Yo ¡Ya, ya voy, ya voy, ya soy. Ahí está. Temo. Uy. Es fácil, es fácil, miren, así, miren, se salta así. Ah, vale. ¿Dónde ¿Eh? cayó mi tufe? ¿Dónde fue? ¡Oh, ¡Ostras! ¡Aquí por aquí fue aquí, aquí, aquí, aquí! me acúm! <ríe> me sigo vivo. Es que... Bro, esto pensé no es escuela, que no. ¿qué pedo? Esto es reclusorio. Esto es no, manicomio No, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué haces? Uh -huh. Son pinchos. No, no, no. Estas cosas se van a ver si nos subimos los dos. Yo ya no quiero ir primero. Esto me ha hecho miedo. De, de, dejemos que el carnalito avance, carnalito, avanza. A ver, carnalito, avanza, avanza. Vamos. Pues no, mira. Es malísimo. Vale, vale. Entonces, vamos a hacerlo uno. A no puedo. No puedo. Uh, el el uh, pie eh, está voy. inestable, el pie está inestable. Hay que avanzar rápido. rápido. Cuidado, tío. cuidado. Dale, Beto, Corre. ¡Corre, voy, voy corre! Uh. aquí, por aquí, uh. eh, uh. pasar. ¡No, no, no, él no puede! nada no, se cayó! Señor, qué suerte tienen algunos. No tenemos que pasarlo rápido porque si no nos van a apachar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que eso te uh. uh. uh. cuidado! ¡Cuidado uh. que me hace el sándwich! Ahí uh. voy! ¡Hay paso! ¡Uf, uh. uf uh. Pero así es sencillo, bien. ¿qué clase de escuela es esta, bro? Deberíamos ir a una mejor escuela Donde tenga una seguridad muy buena Porque esto es una basura Sí, yo voy a demandar a este colegio Cual Cualquier ladrón puede agarrar y meterse así A, ¡Fua! a ver, de hecho, ¿eh? Uy, sí, sí se puede sí. Se Uy. puede venir a robarnos Ay, ¿Ves? Así, ¡fua! No, no, no, ¿Pero fácil. qué es esto? ¿Esto es seguridad? Escuela pedora hacer... no, sí, Estamos oh, en la cancha de no, El gimnasio, el gimnasio En la cancha de básquet sí, sí, sí A ver, mira ¿Puedo <ríe> No, no, ¿Para qué vamos a jugar? Ah, sí, hay que escapar La pelota está tiesa Escapar, hay que seguir escapando ¡La maestra! La, la, ¡La maestra! ¡No! ¡Cople! Corre, no, corre, corre, corre, no, corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Rodea, rodea! rodea. Esquívala, esquívala, esquívala, esquívala, esquívala ¡No! no. Me, ¡Muñeño! ¡Fue el fue, fue, ¡Fue el ¡Fue él ¡Fue el de delante! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡El negro! ¡El fue el de la idea! ¡El fue el de la idea! ¡Lo juro! ¡Corre, corre! ¡Maestra! ¡La ma Es que él me metió un salón. <risa> me tope, me tope. la dirección equivocada. Sí, me fue la dirección equivocada. Es que la maestra es muy mongola, no me deja. Tú esquívala, tú esquívala, Beto. Tú esquívala ¡Ay, mira, hay un estoy, chavales! ¡Qué bonito! Está? Aquí está, por fin. Hasta Llega llegas, perro. Ne necesitamos nuestro conejillo de indias para que siga oliendo el camino. Uf. Oye, <risa> oye, eso no. Uy, llegamos a las alcantarilla no, los pedos de Francisco. No, es, el, esto es lo que te sale después de comer huevos. No mames, qué asco. No ¿Es quiero tocar a esos pedos de Francisco. Ahí estamos. Vámonos, Recio. Vámonos, Recio. Que este es agua puerca. Oye, estamos, ¿Estamos aquí, en tu casa, Francisco, en la alcantarilla. ¿Cómo que en mi casa, imbécil? Esta es la tuya. Es, es la casa de tu abuelita. Tampoco así, sí, ah de verdad. Y los caminos están como, como raros. Dile que, dile que hagan mantenimiento, porque ¿cómo puedes vivir en estas condiciones, eh, Beto? Le estás diciendo que mi abuela es una rata. ¿Qué te pasa, estúpido? No, <ríe> Tú eres una rata. A ver, sigamos subiendo. ¿Qué dice? Ojo, dice: ¿Sí? Cuidado Cuidado con ¿Eh? el pato. ¿Qué pato? Cuidado con el pato. ¿Qué pato? ¿Qué pato? ¿Qué pato? ¿Eh? A ver, uy, eso no, es un atentos, poco raro. Atentos, atentos que nos pueden hacer, aquí salir un cocodrilo o un chamuco. Sí, sí, sí, hay que estar juntos. ¡Eh! Estar. ¡El pato! ¡Qué, pato? ¿Qué pedo! ¿Pato? ¡Es un pato gigante! ¡Es un pato gigante! ¡Es verdad! ¡What! ¿Corre, ¿Qué? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me la rinde! ¡A ver si, a ver si! ¡Me la me me me ¡Ah! ¡Por Uf. fin! Me escapé, me escapé del pato, por coso. Mira, no le pasó nada. Lo salvó la virgen de Guadalupe. Este es nuestra rota de laboratorio. ¡Avanza! ¿Sí? ¡Avanza! ¡Corre, tu corre, ustras, corre! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, hay bicho, hay bicho! Es que soy ninja. Por eso, por hacerlo primero que ustedes. Uy, vale, vale, tú eres, tú eres el de las pruebas ¡Avance! Uy, espérate, ¡Avance, no, no, no, avance! Eh! Eh! ¡Corre, corre, corre! Vámonos vámonos, ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí estamos! ¿Eh? ¿Llegamos no. a los calderos? ¿Qué? ¿Esto? ¿Cómo no. que calderos? ¡Esto parece una casa! ¡Tiene toallita aquí y todo! ¡El azul <risa> del conserje! ¡Ah, la... ¡Ah, sí! ¡Qué rayos! Bro, pero no. pedo ¿con seguridad ¿quién se crea aquí la, la, el banco un, de universal? ¿No? no sé, pero ya, yo ya no voy a estar aquí. Yo voy a mandar este colegio pa otro. Yo de por sí, yo no estuve aquí. Yo Bro, ya sabía. Aquí. Ahora entiendo por qué. Por qué la colegiatura varía cinco pesos. Oh, con no maestros ves. como esos. Con maestros como esos. Bro, nadie quiere venir a esta escuela. Ya, ya ves, ah, ya ves. Oh, yo no sé por qué dije a mis padres ¿Qué? que me trajeran aquí. No sé, me parecía atractiva por fuera, pero por dentro. ¿Qué? es un? Es un Es todo mío. ¿Qué ¿Sito? es esto? Este, son, este es trampa son... de osos. Trampa de osos. Eh, eh, no, no, es trampas para mensos. Yo digo que si caes en esto. Es, es muy fácil, muy fácil, mira. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Hay que pasarla. qué pasa? Ay, saltemos. Vamos. ¿Te ha pasado con cuidado? ay! ¡Y pasamos! ¡Eh! ¡Pero, pero! que estos maestros con sus trampas todas pedorras! Sí, es verdad, y están todos ¿Dice? y así, todo, por lo menos. ¡Límpiala! A ver, no, clase de arte. No hay paso, eh. Hay que ir por la casa de arte, hay que ir por la casa la la por por de aquí. arte. Vamos, vamos. ¡Dice. ¡Hola! Esto, no hay... ¡Estos son maniquís! Lo, ¡Mira los maniquís cómo se mueven! Yo creo que, que, que si los tocamos nos va a tirar. ¿Pero por qué ¿por se mueven? ¿Por qué se mueven mueve? si no hay nada que se mover? ¡Hola! No sé, esto, esto, esto me da mucho miedo. El el diablo? ¡Pasemos, pasemos, pasemos! pasemos ¡Hola, está embrujada! Eh, Betu, te estoy viendo a tu mamá ¿Qué dijiste sobre mi madre? Mira, oh, la esa es la zona para revelar fotografías Por aquí, por aquí la salida Por aquí, por la ventana, por la ventana oh, no, Vale, vale, vale, vamos a escapar Vamos, oh, no recio, vamos, a no recio ¡La salida! ¡Ya estamos cerca de la salida! Pero, pero si estamos estamos cerca, techo, en el tejado ¡Pare, ¡Para! ¡Para! ¡Para! para, para, para, para solo hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¡No, vamos, no vamos, se puede! ¡Vamos, vamos! vamos. ¡Corre, corre, uh. corre, corre! Ahí uh. está Ahí está, ya pasamos, son láseres Ahí está, ¿Cómo, cómo, cómo, falta vamos. el malo de Francisco, ahí viene ya Aquí vale, estoy vale. como que malo Vamos, Ay, bajemos las ah, bueno. Bajemos así ah, Yo, yo la bajé como, como decente Como decente Pero ahora? aquí está cerrado. ¡Eh, chico, la salida, la salida! ¡No, no pues, salida? la salida es la cafetería! cafetería. La cafetería, ah. a ver pues, yo, pues... yo siento que en vez de salir Nos estamos hey. metiendo más a la escuela hey, hey, yo. ¿Chef? ¡Hay un chef! ¡No! Corre corre corre corre corre, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He corriado! corriado! ¡Bro! ¡Me está te persiguiendo. ¡Me quieren sumir la mollera como a Beethoven. ¡Me quieren sumir no, la mollera! ¡Me la quieren sumir! ¿Que estos animatrónicos están dañados? ¿Me ¿Por, ¿Por la qué dañados? ¿Por ¿Por la voy a tener puro robar? ¡Ah! ¡Por fin no libramos de ese chef! Eh, Parte de su comida! Bro, ¡Estaba asquerosa! ¿Si viste que te quería dar un masazo como al Beethoven y le dejaron la mollera? Oye, déjale decir que me, <risa> yo me caí de chiquito, pero no te burles <risa> Está sumida, pero me queda un zape ¿Qué es esto ahora? A ver, ¿ahora? Es no, nadar, me encantaría de la escuela No, yo no quiero meterme ahí Ahí están todos los residuos que hacen los estudiantes Esta puerca gente, ya saben No, pero voy Gasco, no, no, asco! ¡Es mi popó! Me pero... caí por aquí, <risa> <Guapapa. risa> Ya saben, manténgan la respiración y y, y y no abra la boca, y nunca abra abre la, o, la boca. O... ¡Ahora mismo! ¡Estamos ¡No <risa> <risa> <risa> me encontré! ¿Ara? un chocolate! ¡Qué rico sabía! <risa> <risa> ¿Qué, qué Eso no era el chocolate, Beto? Creo que no era el chocolate, Beto. <risa> <risa> ¿Eh? ya vieron? No, ¿Ya no sé? ¿ya vieron? ¿Que el agua de la piscina es la misma de la alcantarilla? Por este dije, este co uh, uh, <risa> <por> <risa> ¡Este, este <risa> colegio pues te dije que esta escuela valía 5 ah, pesos. Ven, no tiene ni mantenimiento de sus instalaciones. No, Qué no, no, no. escuela más asquerosa. No, ya y encima la grafiteana, Puro. Nah. No. Esta, esta escuela parece de vándalos. Vámonos. Eh, Ay, mira la salida. Eh, en, en, en vez de escuela, parece cárcel. Este es el patio. Vámonos. Sí, vámonos. al bus. Vamos en autobús. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Vámonos, Recio. Vámonen. Hago, ahora bueno, sí si podemos escapar. la de... profesora y viene el pato. Uh, el pato, un pato. pato. Diablos, diablos, diablos por aquí, por aquí, por aquí. Corre, corre, corre. Y va el Yo no estoy siguiendo estos. Ahora falta que venga el chef también. Pues míralo, ahí viene. Corre. Ahí viene. No, no, no puedo. ¡Corre! ¡Corre! Corre, corre, autobús. está vivo. Entramos tú? ¡Tiramos! ¡Tú puedes que te ¡Chúpela, maestra! ¡Adiós! ¡Nunca! A a luego, la la maestra, la maestra, ¡Adiós, ¡Adiós!